En este vídeo continuamos el estudio de las negaciones y en este caso vamos a ver la negación sobre cuantificador existencial. En concreto, lo que vamos a demostrar es que eh, si n es un número entero, entonces decir que no existe un k tal que n es 2 por k, sí, viene a decir que n no es par, es equivalente a que para cualquier k, n el distinto de 2 por k. Bien, pues vamos a empezar la demostración. Y en primer lugar, importamos la librería de táctica, declaramos n como una variable sobre los números enteros y vamos a hacer una demostración aplicativa muy detallada que después iremos simplificando. Bueno, lo que tenemos que demostrar es un bicondicional, por tanto, la táctica que vamos a usar es la táctica de dividir y tendremos que demostrar cada una de las implicaciones. Aplicamos la táctica y efectivamente nos aparecen que tenemos que demostrar la implicación de izquierda a derecha y la implicación de derecha a izquierda. Pues vamos a la primera. Como es una implicación, vamos a aplicar la regla de introducción para introducir la aplicación y lo hará tomando como hipótesis la parte izquierda y como conclusión la derecha. A la hipótesis le vamos a llamar H. Ya tenemos. Ahora lo que tenemos que demostrar la conclusión es una fórmula universal. Bueno, pues... Vamos a también usar la introducción del universal y lo que decimos es, bueno, pues sea K un número entero cualquiera y habrá que demostrar que N es distinto de 2 por K. Bien. <coughs> eh, <coughs> eh, ahora tenemos que demostrar que n es distinto de 2 por k. El ser distinto es lo mismo es de no es igual y el no es, le, no p es lo mismo que p implica falso. Luego, en esta conclusión, aunque estamos viendo que es una negación, bueno, vamos, que es una desigualdad, podemos ver que es una negación. Por tanto, ¿cómo la podemos demostrar? Y por la regla de introducción. Vamos a suponer que n es igual a 2 por k y tendremos que demostrar una, tendremos que demostrar falso. Ya lo estamos suponiendo y hay que demostrar falso. Bien, ¿cómo puedo demostrar falso? Bien, h es una negación. Para, y una negación otra vez, es no P implica falso. Luego, falso lo puedo demostrar con la aplicación H. Y si digo que lo quiero utilizar, pues bastará demostrar que existe un K que cumple la condición. bien Y para demostrar el existencial, tenemos que darle un testigo y demostrar que el testigo cumple la propiedad. Bueno, pues ¿quién podemos usar como K? Pues si yo ya sé que es N2 por K, como K voy a usar el K que hemos introducido antes. Le digo, usar K... Y lo que tiene que demostrar es exactamente la hipótesis HK. Bien, ya tenemos la primera implicación. Vamos a la segunda. También es una implicación, pues vamos a introducir la hipótesis, le vamos a llamar H1. Ahora es una negación. Bueno, pues vamos a introducir P. Le vamos a llamar h2 y habrá que demostrar falso. Bien, como h2 es un existencial, podemos eliminar el existencial diciendo quién envase la variable, la vamos a llamar k, y la condición que tiene que cumplir la vamos a llamar hk. Bien, y tengo que demostrar falso. Mira, aquí tengo n distinto de 2k, eso es lo mismo que si n es igual a 2k, entonces falso. Luego, aplicando esta fórmula, la h1 sobre k, sustituyendo k, en fin, recargando los nombres sobre k, bueno, pues si lo aplico, pues lo único que me quedará por demostrar es que n es igual a 2 por k, pero n igual a 2 por k es exactamente la hipótesis hk. Bien, pues vamos a ver ahora cómo se puede simplificar. Bien, aquí la introducción la he hecho en tres pasos. Primero H, después K y después HK. Lo puede hacer todo de golpe. Si introduzco los tres, bueno, pues ya lo veis que en un paso ya tengo los tres introducidos. Y después, aquí, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues lo que hacía era aplicar H... Y después el existencial. Bueno, pero <coughs> aquí, bueno, aquí. Yo lo que tengo que hacer es aplicar H a, eh, <coughs> perdón, H eh, con un no concreto. ¿Quién? con K. ¿Y quién va a hacer la contradicción? HK. ¿Veis que en lugar de decir usar y HK puede usar exactamente H aplicado a esta parte? K, HK. ¿Eso qué es? Pues K eh, HK es lo que me demostraría que sería de otra forma, con el constructor anónimo KHK lo que demuestra es que existe un K de manera que N es 2 por K, es decir, lo contrario de H. Entonces, aplicando, ya lo tenemos. Y después, mira que en la segunda, lo que hemos hecho es introducir de, y después expandir todo esto todo esto de sustituir y expandir lo podemos eh, simplificar usando el, eh, en lugar de la táctica de la introducción la introducción recursiva introducción recursiva ¿por qué? porque lo que nos va a hacer esta parte de aquí es h esta parte de de la negación va a ser k y la reflexiva. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Bueno, pues esto. Cuando aplico la táctica, en realidad lo único que me queda es esta fórmula. Bueno, aquí el K lo ha cambiado por K1. Y a partir de esta fórmula, ¿qué Para todo K, 2 por K es distinto de 2 por K1. Evidentemente eso es, va a ser falso. ¿Por qué? A partir de ahí se puede sacar falso. ¿Por qué? Porque si yo aplico h sobre k, mira que aquí está, pues ¿qué es lo que me quedaría? Pues ¿qué es lo que me quedaría sería, en fin, lo que estoy haciendo h sobre k es que estoy sustituyendo x1 por k. Lo que me va a quedar es 2 por k igual a 2 por k. Bueno, pero 2 por k es igual a 2 por k por la propiedad reflexiva. Ya veis que la... Segunda demostración es más corta que la primera. Pero la podemos seguir todavía acortando. ¿Cómo? Hombre, en lugar de aplicar y después la reflexiva, bueno, pues hacerlo de golpe. Es decir, hacer exactamente HK, H aplicado a K y esta parte de aquí que va a ser, pues, la reflexiva. Ya lo tenemos. Bueno, veis que hemos conseguido que la demostración sea más corta. Pero puede ser todavía más corta, porque hay una táctica que lo que hace es eh, interiorizar las negaciones. Si yo le digo que aplique la táctica de interiorizar las negaciones, pues mira que de golpe ya la ha demostrado, lo ha hecho todo automático. Y el begin en también lo puedo simplificar, con lo que la demostración me quedaría simplemente por interiorización de las negaciones. Bueno, vamos a cambiar de estilo de demostración. Vamos a hacer ahora la demostración aplicativa. ¿Cómo? Empezamos. Bueno, pues empiezo como es un bicondicional, pues por la táctica, por la regla de introducción del bicondicional. Tengo que demostrar la primera. Vamos a ver, para demostrar la primera, suponemos que no existe un k y habrá que demostrar que para todo k n es distinto de 2 por k ¿Cómo demostramos el universal? Bueno, pues cojo un k y tengo que demostrar tengo que demostrar que n es distinto de 2 por k ¿Cómo demuestro la negación? Bueno, voy a suponer que n es 2 por k si n es 2 por k por la regla de introducción de la existencia, existe un K de manera que N es 2 por K. Pero eh, si tengo en cuenta la hipótesis 1, pues ya tengo una contradicción entre la hipótesis 1 y H3. Bien, ¿y la segunda implicación? Bueno, pues suponemos que todos los elementos cumplen que son cumplen que eh, todos los K cumplen que n es distinto de 2 por K y lo que tengo que demostrar es un no existe. ¿Cómo se demuestra una negación? Bueno, pues supongamos que existe y entonces yo tengo que llegar a falso. ¿Y cómo voy a llegar a falso? Bueno, pues eliminando por la regla de eliminación en la hipótesis H2. Eso qué es lo que significa, pues que supongo que existe 1 y tengo que llegar a demostrar falso. Si existe un k de manera que n es 2 por k, entonces, por otro lado, teniendo en cuenta h1, h1 lo que me decía, cuando tengo, h1 es que para todo k n es distinto de 2 por k. Luego si h1 se lo aplico acá, tengo que n es 2 por k. Si por un lado tengo que n es distinto de 2 por k, que es el h3, y por otro lado tengo que es igual, bueno, pues ya tengo demostrado, falso. Y esta primera demostración, como siempre, es una demostración declarativa con todos los detalles, pero podemos empezar a simplificarla. Vamos a ver cómo. Voy a poner aquí la... Demostración, negación, total, voy a ir a la séptima demostración. Y vamos a ver... Les voy a poner más o menos a la misma altura para que se vean más claras las simplificaciones que estamos haciendo. mira aquí, demostrar falsa a partir de H3... HK, bueno, H3 aplicado a HK bueno, lo de demostrar falso lo puedo quitar queda solo H3HK y aquí lo mismo, demostrar falso a partir de H1 aplicado a H3 bueno, me queda solo H1 aplicado a H3 bien, vamos a ver qué podemos simplificar de la 7 a la 8 ah, qué pasamos Aquí, bueno, mira, el H3 que tengo aquí, en realidad el H3 que es? es H1 aplicado acá, luego puedo quitarlo de H3 y dejar solo H1 aplicado acá. Y aquí lo mismo, ¿H3 quién es? Este H3 es la regla de introducción de resistencia aplicado acá y H2, luego aquí. Quito el H3 y me queda la regla del existencial, de introducción del existencial aplicado a K y H2. Bueno, ya tengo la octava, vamos a seguir simplificando. bien pues vamos a la novena. Vamos a ver, vamos a ver cómo paso de la octava a la novena Os voy a poner más o menos a la misma altura para que se vea bien lo que estoy haciendo mirad aquí que tengo pues tengo supon suponga supon HK y después demuestra suponer lo supuesto es lo mismo que el anda luego en lugar de escribir esto me quedaría simplemente lambda. Y aquí, en la primera parte, lo mismo. Lo que estoy haciendo es eh, demostrar a partir de y suponer. Bueno, el demostrar a partir de lo puedo quitar y el suponer me va a quedar simplemente un lambda. Bien, y de la novena, vamos a ver, ya tengo la novena, ¿cómo pasamos a la décima. Bien. Bueno, aquí él demuestra a partir de, todo esto lo puedo quitar, y deja solo la justificación. Él existe. Y en la primera, el, el suponer K, suponer K, esto también es un lambda, simplemente lambda k y el, bueno, se demuestra a partir de suponer k bueno, pues todo eso lo he simplificado y me queda el lambda k. Bien, vamos por la décima vamos a seguir simplificando ¿Qué puedo simplificar ahora? A ver aquí tengo, ahora un poco más rápido suponer base a ser Lambda Y ahora, <coughs> demostrar a partir de, eso lo puedo quitar, y el suponer h2 también es lambda, con lo que me queda simplemente lambda h1, h2, ya lo hemos simplificado. Y en el primero, suponer h1, bueno, pues esto es un lambda, Puedo agrupar todos los lambda y me queda lambda h1, h2, h3. Bien, la 11, a su vez, también la puedo simplificar. Bueno, ya esto lo voy a hacer aquí. ¿Por qué? Porque ahora es una simplificación por la notación. En lugar de decir la regla de introducción del bicondicional, puedo utilizar el constructor anónimo. Y veis que bueno, pues me queda la demostración más corta. Y aquí lo mismo. En lugar de decir eh, si eh, la, el, eh, vamos, la introducción de resistencial aplicado a K y H2, pues también uso el constructor anónimo y me queda más corto. Ya veis que la demostración 12, si la comparamos, es vamos a ponerla las dos juntas. Esta es la 12. Aquí, vamos a ponerla aquí. Y vamos a compararla con la primera que hicimos. La primera que hicimos aplicativa, esta de aquí, es la 7. Bueno, la 7 no, esta era de aquí, la 6. ya veis que estas tres líneas es lo mismo que todas estas líneas de la sexta demostración, lo que pasa es que es de una manera mucho más compacta, hay es que he quitado todo lo de demuestra supongo, a partirle y dejar simplemente término. Con todo, bueno, se puede seguir simplificando, ¿por qué? Porque si yo le digo que me dé pistas de indicaciones de cómo hacer la demostración automática pues me dice, bueno, puedes utilizar estas tácticas, la simplificación, fini bueno, pues lo voy probando, la más simple, simplificación funciona, por tanto también y también la de normalización, bien, pues ya hemos visto distintas demostraciones en el que lo que estamos haciendo es aplicar una negación sobre una existencial. De todas formas, de las que hemos visto, mirad que una de las novedosas, que no lo habíamos visto antes, es el interiorizar, la táctica de interiorizar negaciones. Lo que va a hacer es aplicar, vamos, aplicar la negación sobre todo lo que hasta llegar, a formas atómicas en donde ya no la puede seguir aplicando. Pues bien, eso es todo por ahora.